Y de esta manera realizamos el patrón de este hermoso vestido paso a paso. Para realizar este patrón, ubiquemos un pliego de papel en blanco. Y en él vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Después de realizar las dos líneas, colocamos un punto en el cruce. Y hacia adentro vamos a colocar... 7 centímetros, un espacio de 7 centímetros colocando un punto de este punto hacia adentro colocaremos 5 centímetros bajando un centímetro colocando otro punto y uniendo estos dos puntos que tenemos acá realizando de esta manera un declive del primer punto hacia abajo colocamos otro punto con 2 centímetros de separación luego lo unimos con una línea curva así como escote de la parte trasera de este primer punto hacia abajo vamos a bajar 7 centímetros colocando un punto y uniéndolo con una línea curva así obteniendo de esta manera el escote delantero del primer punto vamos a bajar 44 centímetros colocamos nuevamente un punto hacia adentro colocaremos otro punto con 20 centímetros de acá a acá 20 centímetros subiendo 2 centímetros como lo vemos acá. Colocamos otro punto, luego unimos con una línea recta y después de subir los 2 centímetros lo colocamos así una línea uniendo estos dos puntos que tenemos acá. De esta manera vamos a, a levantar un poco esta parte. De este punto... Número 5, de acá a 5 centímetros, vamos a colocar, vamos a colocar de este punto hacia acá, 4 centímetros, colocamos un puntito y de este puntito vamos a bajar 13 centímetros. Colocamos nuevamente un punto, unimos este con una línea curva, con el declive que tenemos acá, de esta manera realizamos la sisa. Luego unimos este punto con el que tenemos acá, con una línea recta. De esta manera vamos a colocar centímetros para el ruedo, un centímetro por todo el contorno para la costura, también en el escote delantero y en el escote trasero. De este punto que tenemos acá, vamos hacia afuera con dos centímetros, colocando nuevamente un punto al igual que lo hicimos acá, fíjate, dos centímetros acá y dos centímetros acá pasamos, trazamos una línea recta hasta llegar abajo, igual 2 centímetros, de esta manera. De este punto, hacia la parte de afuera vamos a colocar otro punto con 12 centímetros de separación. 12 centímetros colocamos un puntito, igualmente lo hacemos acá en la parte de abajo, colocamos un punto y unimos la, los puntos con una línea recta. También colocamos centímetros para la costura para que nos quede de esta manera. Y esta parte, como nos indica la flecha, es el doblez de la tela. Este para la parte delantera. La parte trasera llega hasta acá. Esta es la parte trasera, con dos centímetros más hacia afuera. Esta parte para la parte trasera. Lo tenemos previamente cortado para que lo veas mejor. Y acá tenemos dos franjas. De 33 por 7 centímetros para las mangas. Te muestro que tenemos acá la parte trasera, fíjate. Dos centímetros más, acá están. Está igualito. Y realizamos esta misma figurita que tenemos acá, dejando estos dos centímetros. Esta parte es como el refuerzo, lo hicimos un poco en curva vamos a retirar los alfileres y te muestro el refuerzo, fíjate, es la cuarta parte, acá tenemos el del otro lado y el de este lado, igualito lo recortamos así y acá dejamos un espacio, fíjate, para que te quede igual, de 4 centímetros, después de bajar 4 centímetros realizamos esta curva así como se está observando esta para la parte trasera vamos a retirar la parte trasera para colocar la parte delantera acá la tenemos previamente cortada también fíjate está igualito el largo que tenemos acá le podemos colocar el largo de nuestra preferencia un poquito más largo está igualito con sus centímetros para la costura su declive acá y el escote delantero este es el doblez de la tela, fíjate, de la línea vertical, 12 centímetros hacia afuera con el doblez de la tela acá como lo indica la flechita. Esto para realizar unos pliegues en la parte delantera. Luego de realizar los pliegues, le realizamos el refuerzo. Vamos a retirar el patrón, esto es. Luego lo puedes ver detenidamente para que lo realices en un pliego de papel así en blanco y te quede igual. Este vestido es especial para una niña de dos años. Vamos a trabajar con la parte delantera realizando los pliegues. Vamos a trabajar con la parte de adentro, la parte de revés, y ubicamos la parte media del vestido así. La colocamos así derechita. Y buscamos mitad. Vamos a hacer un pequeño corte que identifica la mitad. Eso es. Pequeñita. Después de tener la parte identificada, la mitad, lo ubicamos la parte de revés, y vamos a realizar los pliegues de este lado, dejando del corte 2 centímetros y 2 centímetros de este lado. Podemos ir marcando con un lapicito o una tiza y vamos a ir doblando 2 centímetros también en la parte para, para el pliegue. De esta manera vamos a realizar los otros dos pliegues, vamos a realizar tres. Vamos a ir midiendo, si es posible, dos centímetros acá y dos centímetros después, después del cortecito, que nos quede acá, después de doblar, dos centímetros, hacemos una marquita y vemos que también tenemos alfiler vamos a ir marcando entonces dos centímetros más y dos de este lado para colocar también otro alfiler así vamos hasta que obtenemos tres de este lado después de la marquita y tres para el otro lado también después de la marquita para pasar costura 7 centímetros de costura así marcamos 7 centímetros acá hacemos una marquita pasamos costura recta costura recta de este lado y también en el otro pliegue que es falta eso es después del alfiler dos centímetros más marcamos doblamos dos centímetros más eso es, y colocamos otro alfiler vamos a colocarlo de este lado lo tenemos de ese otro lado, eso no importa lo interesante es que nos queden hacia adentro los pliegues así vamos a ir pasando la costura de 7 centímetros para que nos queden así, si es posible le puedes pasar la plancha y de esa manera tener ya los pliegues eso es, más definidos. Después de tener los pliegues, pasamos planchita. También realizamos de este lado los pliegues. Después de doblar los pliegues, colocamos un alfiler para luego colocar la costura 7 centímetros para cada pliegue. Doblamos 2 centímetros después de la marca, la marquita que hicimos, 2 centímetros. Tomamos 2 centímetros, realizamos el pliegue. Cada pliegue tiene 4 centímetros, cada uno dejando en la parte de adentro 2 centímetros. Colocamos un alfiler, luego pasamos planchita para reafirmar los pliegues. Después que están, que están planchaditos, así como están acá, también lo podemos bastear con hilo y aguja, así como yo hice. Fíjate, quedan muy bonitos los pliegues para que en la parte principal, esta es la parte de revés, nos quede así. 7 centímetros para la costura para que acá queden los pliegues abiertos y se vean muy bonitos. Vamos ahora sí a pasar costura en los pliegues 7 centímetros para cada uno. Después de planchar los, los plices, pasamos costura 7 centímetros, retiramos la que tenemos en punto alto, lo podemos retirar con un descocedor. Poco a poco vamos a ir quitando esa costura. En esta parte no, porque en esta parte le colocamos unos alfileres. Eso es, ya la tenemos, la colocamos así derechita y le vamos a realizar un refuerzo. Tenemos un trozo de tela por acá y vamos a marcar este mismo corte en la tela fíjate, poco a poco para que tú puedas realizarlo también vamos a colocarlo por acá para que se observe mejor eso es y poco a poco, amiga, vas a ir dibujando esta parte dejando acá los mismos centímetros que dejamos en el refuerzo de la parte trasera recuerda, esta es la sisa de la parte trasera lo vamos a hacer igual, vamos a ir dibujando con un lapicito, un trellón. Vamos a ir dibujando ¿sí? para realizar este refuerzo. Lo recortamos igualito. Eso es, y es muy fácil. Poco a poco vas a realizar este lindo vestido. Lo puedes realizar en varios colores, el mismo modelo en varios colores y de esta manera aumentar tus ingresos. Eso es, vamos a retirar ahora el vestidito, o una parte del vestidito y vamos a recortar así el refuerzo. Nos vamos guiando por las marquitas que hicimos. Eso es, esta es la sisa. colocarlo un poco más acá, eso es, vamos por la marquita. más fácil el trabajo listo ya tenemos el refuerzo de la parte delantera y lo colocamos por acá mientras vamos a unir la parte delantera con la parte trasera Esta es la parte trasera, luego le realizamos una costura acá. Vamos a pasar costura por los hombros, dejando un centímetro para cada lado, para la costura. Luego realizaremos un zigzag. Colocamos la costura de los hombros, realizamos también un zig zag. Ahora vamos a pasar costura en esta parte y para hacerlo vamos a dejar acá en la parte superior una abertura de aproximadamente 8 centímetros. Vamos a hacer una costura recordando que de esta parte tenemos 2 centímetros eso es, tenemos dos centímetros, y acá en esta parte vamos a realizar un zigzag, vamos a doblar un poquitito y realizamos un zigzag, si tenemos overlock, le pasamos de una vez el overlock, sin doblar, dejando los centímetros hasta llegar a la parte final. Colocamos la costura dejando 8 centímetros, realizamos la costura, dejamos los 2 centímetros, doblamos un poquito y realizamos un zigzag como orillo o como ruedo. Nos queda así. Ahora acá en esta parte vamos a colocar las mangas. Para las mangas acá tenemos las dos franjas, recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Estas dos franjas las doblamos así y recortamos de una manera redonda redondeamos las puntas y ahora vamos a realizar acá en el doblez un orillito, un zig zag también de este lado y en esta parte vamos a realizar unos ruches para colocarlo acá lo vamos a colocar acá dejando aproximadamente 4 centímetros 4 centímetros para colocar el ruche, así para llegar acá Colocamos la costura, doblamos medio centímetro, pasamos costura como un ruedo de las mangas. También realizamos en, la, en esta parte una costura alta y realizamos los ruches así, nos queda así de esta manera. Ahora la vamos a colocar en nuestro vestidito, justamente a la mitad, dejando aproximadamente 4 centímetros de cada lado. Podemos realizar unas marquitas que identifican a dónde vamos a colocar. Desde donde vamos a colocar estos faralados. También marcamos de este lado. Así. Seguimos la marquita de este lado también. Eso es. Ahora sí vamos a colocar la maguita. Vamos con el ruedito de este lado, la parte principal, de cara hacia adentro. Así. Y pasamos costura, también de este otro lado, desde la marca, así de cara hacia adentro y pasamos costura. O el faralao fíjate cómo nos queda. Dejamos 4 centímetros aproximadamente de cada lado para colocar las manguitas. Ahora vamos a colocar el refuerzo. Ya lo tenemos cortado: la parte delantera y la parte trasera. Ambas la unimos por los hombros. Fíjate y la vamos a colocar así. Vamos a buscar o a doblar la parte de la parte que doblamos de la parte trasera y lo dejamos hacia afuera, así. Y sobre ella vamos a colocar la parte trasera de este refuerzo. Vamos a colocar un alfiler. Vamos a colocar el alfiler. Así. Eso es. Y vamos a pasar costura por todo el eso es, colocamos los alfileres y vamos a pasar costura por todo el contorno de este cuello hasta llegar acá. Vamos a dejar un centímetro y pasamos costura. Colocamos el refuerzo en la parte del escote. Pasamos costura hasta llegar acá. Ahora vamos a pasar la costura en la sisa Y lo vamos a hacer así. Vamos a trabajar con un lado mientras guardamos este otro así. Eso es. Después de tener este guardadito así como se observa, Desarrollando, así vamos a tomar este lado y nos encontramos con la otra parte para que quede forradita por la parte de adentro vamos a colocar unos alfileres para que se observe mejor También colocamos un alfiler para llevar la costura al otro extremo de la sisa. Dejamos esta adentro, así guardadita, y pasamos costura. Este es el mismo proceso lo hacemos del otro lado. Colocamos la costura y vamos a voltear planchando para reafirmar las costuras y en la parte principal y forradita en la parte interna en la parte de adentro luego podemos ir planchando y reafirmando las costuras ahora vamos a pasar costura en el otro en la otra sisa ahora vamos a guardar este lado eso es para pasar costura en la otra sisa, la dejamos guardadita allá adentro volteamos una parte también volteamos la otra vamos reafirmando las costuras para luego planchar y acá, en esta parte, vamos ahora a pasar costura por los laterales, uniendo las dos costuras, así, y llegando a la parte final del vestido, pasaremos costura realizando también zigzag, también del otro lado. Acá en esta parte de refuerzo también haremos una costura de zigzag por todo el contorno. Colocamos la costura por los laterales, realizamos un zigzag por el orillo en ambos laterales. También realizamos un zigzag por todo el contorno del borde del refuerzo. Ahora vamos a pasar costura por el ruedo doblando 2 centímetros aproximadamente. También vamos a planchar y a colocar acá un detalle de ojal con su botoncito. El detalle... Vamos a soltar acá un poquito de hilo, vamos a hacer un huequito de este lado para colocar adentro una elastiquita con mojal y colocarla en el botoncito. Vamos a realizar esas costuras. También acá en la parte baja de la sisa vamos a dejar la costura hacia atrás y vamos a pasar una pequeña costura para que no se levante el refuerzo. Colocamos en la parte baja de la sisa una costura para que el refuerzo no se nos levante, no se nos mueva también realizamos varias costuritas acá sobre la costura que tenemos acá para que no se nos mueva la parte del refuerzo de la parte de adentro para que nos quede selladita acá también realizamos la costura también realizamos la costura en la parte baja Realizando un zigzag, luego pasando costura a mano con hilo y aguja. Acá en la parte trasera colocamos un ojal de la misma tela y colocamos un botoncito. Nos queda así. Nos queda así, muy bonito este vestido. En la parte trasera, fíjate, el refuerzo le hicimos una costura invisible, uniéndola con el doblez que tenemos acá para que tampoco se nos vaya a mover o a salir este es el lindo vestido ahora te voy a mostrar paso a paso el patrón de este vestido para que tú lo puedas hacer ya te lo muestro, lo tenemos por acá